¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal y este vídeo va a ser muy cortito en el que os voy a traer cómo editar más rápido en Fortnite y también en otros videojuegos como CSGO por ejemplo o no sé, Valorant, ¿vale? de cómo hacer que el ratón y el teclado vayan más rápido Bien, primero tenemos que ir aquí al buscador de Windows Y buscar aquí teclado Vamos al panel de control del teclado Y aquí en retraso de repetición hay que ponerlo en corto, ¿vale? Y en velocidad de repetición, rápido Luego aquí hay que dejarlo por la mitad, más o menos Esto es a vuestro gusto Pero esto es importante Bien, le damos a aplicar y aceptamos Ahora tenemos que ir a ratón Configuración del mouse y vamos a la pestaña opciones de mouse adicionales Y aquí le damos al máximo, al rápida, ¿vale? Y opciones de puntero, esto es importante, le damos a desmarcar, estaba así, pues le damos a desmarcar y aplicamos Y chicos, sin programas y sin nada, tenemos el mouse y el teclado eh, pues más fluido os traeré un programa muy bueno, ¿vale? Muy, pero que muy bueno En el que vais a subir un montón de FPS Lo voy a subir en TikTok y lo voy a subir también en YouTube Así que suscríbanse y estar atentos Stronger, step by step